Ya ha pasado mucho tiempo desde que llegué a esta casa A esta ciudad Y no tengo compañía ¡Estoy solo! Esta casa está muy vacía Que hasta me toque que hacer dibujos Para poderme sentir en compañía Pero pues no, no, no No es suficiente, no fue suficiente Para de todo, no sé por qué tengo una cuna aquí Y mi cama rosita Pues nunca he cambiado las sábanas Las dejé por default Pero están bien bonitas Ah, caray pero no sé por qué tengo una cuna. A no ser. Sé Uy, uh, es verdad que iban a abrir un centro de adopción. Voy a ver si de pronto consigo compañía porque estoy muy solo. Pobre cosita fea. Sí, sí, sí, sí. Voy a ir allá. Voy a ir allá a ver si de pronto consigo a un niño que, que me haga compañía. Vamos, vamos. Corre, corre, coppli. Bueno, vamos allá, eh, ah, ah, vale aquí está mi vehículo, cierro, bien, vámonos, vámonos, salir vamos a la ciudad, a ver si, si está abierto por favor porque ya es hora, hora pico y como que no hay nadie, es ahorita mismo ok, eh, regalos, es oh, verdad que ya casi se acerca navidad y Santa Claus, Santa Claus ponte ropa <risa> espérate, espérate, me estoy pasando, me estoy pasando, es aquí, aquí, aquí, aquí es ¡Uh! A ver, vamos a ver, ojalá hayan niños para mí. Ojalá haya comercio. A ver, bebés o mascotas. O sea, una mascota no me sentaría mal. Pero un bebé como que. Es una mascota, así que pues vamos a darle un bebé. A ver, vamos. Buenas, buenas. Vente para acá, niño. Vente para acá, te que cállate, ¡Quédate ahí. Buenas, puedo seguir. Buenas. Sí, sí, por favor, venga Sí, sí vale, vale eh, buenas tardes Buenas, buenas ¿Cómo se llama usted, señor? Eh, yo me llamo Kenai ¿Y usted? Yo me llamo Kaple y eh, vengo aquí a buscar si de pronto le queda un niño para comprar Porque, pues, ando muy solo en mi casa y necesito compañía Mmm, eh, entiendo, entiendo Bueno, sí, tenemos dos opciones ¿Hay dos niños? Sí, sí, sí, venga, venga, venga ¡Oh! Venga, vamos, ¿Me los venga, muestras? Venga, ¿Es esta? Venga, venga. ¡Ana! Oh, no, no, no, no, no, no, no miras a mi compañera, por favor, es que no se no, no suele hablar mucho, es muy tímida, es muy tímida. Ah, eh. Vale, vale, vale. ¿Cuáles son nuevas los niños? Nuevas, ¿Cuáles nuevas. son los niños? Presenta. Vente, mira, mira, aquí, aquí tenemos a Kyuchita, vale. Es Ajá. muy alegre esta niña, muy estudiosa, muy educada. ¡Ay! Un amor de persona, la verdad. Oh, sí. Le sí, sí, sí, gusta dar vueltita, sí. Le sí. gusta dar vueltitas. Sí. Sí. A ver, sí, bueno, y el de aquí al lado ¡Vete para acá, mocoso! ¿Qué, qué, qué? ¿Pero ese niño se salió en la cuna? No, ¡Rabito, no, compórtate! compórtate, si no, no, nadie así te va a adoptar! No, no, ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Es este niño? Este es Rabito, el niño más travieso ¡Ah! ¡Se me pegó al cuello! ¡Quítelo, es asqueroso! Bueno, ah... Sí, Sí, ¿cuál es el llevarse? Si se lleva el conejo yo le pago. ¡Qué fácil! Hola. Oferta hola. de dos por uno hay, ¿no? A ver. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Algunos sí, hermano. Sí, pues bueno, me llevo los dos. ¿Qué más da? Me da más compañía, me da más compañía de a los dos. Vale, vale, me parece excelente. Me parece excelente. Eh, adiós, Rubito, okay, Ya no te voy no, a Adiós, hablar. tío, chicos, eroso Como dijiste, por favor. Todavía recuerdo rápido. que te quedas en los pantalones, ¿eh? Pero, así que ¿tú? no me digas nada. Llévatelo lejos, ¿tú? llévatelo mm. lejos, llévatelo ¿Qué lo qué lejos. Pasa? ¿Pero qué tranquilo, pasa? ¿A ¿Dónde tengo <ríe> que firmar? Porque pues Tranquilo, que... tranquilo. Yo te lo mando por email. Tú tranquilo, tú tranquilo, tú ve para allá. Nos... Que ahora funcionan las cosas así. Sí. Ah, bueno. Claro, claro, la tecnología moderna. Ok, Llevátelo. entonces me llevo a mis hijos ¡Vengan, hijo! ¡Vámonos, vámonos! Ay. ¡Nos fuimos! Sí. Pero pero tú, Rabito, me estás apretando el cuello, por favor ¡Luego, papi! no, papi! ¡No, papi! ¡Estoy emocionado! Entonces, ¡Pero, pero! pero ¿me estás... ¡Estás ahogando! ¡Qué tanto de estación! ¡Estás, importa, luego, ¿Estás ahogando! No, ¡No, no, no! ¡Ay, casi me ahogas! ¡Puerco! ¡Es la emoción! ¡Lo siento! ¡Ey! ¡La vida es un riesgo, carnal! Bueno, subas en al vehículo, ¿qué quieren hacer? ¿Qué es lo primero que quieren hacer, chicos? ¿Casi? ¡Come! ¿Quieren comer sí, comida ¿Comer? Hace ¿Sí? hambre, hace hambre. ¿Sí? Uh hay, hay unos cafecitos re buenos en este sitio. Venga, vamos a comer. ¡Uh! Oh, ¡Cumer! ¡Quiero comer! Pero ¿no más a comer primero. ¡Me no, vamos jugar? a ¡VAMOS A COMER! ¡Oh, Dios mío, estos niños! ¡Vengase para acá! ¡Parquecito, parquecito! Uh, bueno, jueguen, jueguen, jueguen, jueguen, jueguen. ¡Papi, espújame! No. no, no puedo, no puedo No puedo, me siento nomás ¡No puedo, no puedo, no puedo empujar! ¡No, papi, Ay. ¡A ver, pases en esto! ¡Pases en ese parkour! Como como mascotas que son... ¡Delen, delen, delen, delen! ¡Dando vuelta el palo! ¿Ah? ¿Qué pasó? <risa> uh, uh, es divertido dar vueltas, mira uh, uh, uh, Pero, pero uh, uh, niño, que te vas a marear ¿Qué te pasa? Uh, uh, uh, uh, ¿Qué te vas a marear, detente Tengo ganas de vomitar, papi oh, No, no, no, no vomites aquí, no vomites aquí No vomites aquí, vomita acá, vomita acá Vomita ahí, ay, ahí, ahí vomita <risa> ahí. Vale, vale, ya, ya, ya se vomita a es ya estoy bien ¿Estás bien? Ah, vale, bueno, ¡ahora sí ya pero podemos ir cuando... a comer! ¿Que ¿Tengo hambre? Bueno, tengo hambre Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, sí, vamos Aquí está el sitio para comer muy bueno Uy. Bueno, bueno entre comillas porque es puro café Pura cafeína le voy a dar Ah, pero ustedes no pueden comer cafeína Estos son restaurantes de café con oro, ¿cierto? De esos elegantes Ustedes no pueden tomar cafeína porque se van a alterar y se van a volver loquísimos ¿Cómo que no? ¿Qué? Yo ya tengo mis sieteñitos. añitos. Bueno. Voy a tomar café. O sea, no me hicieron ¿Qué? experto para tener hijos, así que vamos a tomar. Dos mil años más tarde. a dónde vamos, a dónde vamos, a dónde vamos, papi, Tranquilícese. Tranquilonos. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde ¡Ya vamos? no hablen! Oh, Dios mío, vamos vámonos, vámonos, vámonos vamos. Ya no hablen, sucio, les voy a enseñar mi humilde hogar voy a ver, ¿cuál es tu hogar? Tu masión lujosa con tres damorginis y un eh, yate Le voy a enseñar Uy, mi, sí. hogar, mi segundo hogar El primero no, porque el primero nada más está a gusto para mí es nuestro papá no, es millonario Venga, venga, venga, venga, aquí vivo yo, venga Venga, venga, venga, venga chicos, acá Venga, bajen Y aquí, ¿Aquí está Yo iba bajo un puente ¿Qué? ¿Qué? Uh. Y la mansión, y el yate, y el pero amor. Pero, y el... ¿Y el... Pero, no. pero esta es la gran mansión. Entren y verás, miren, miren qué bonito es. Miren, es hermoso y magistral este lugar. ¡Una es tierra! ¡Ese todo vacío! Pero la pero tierra, miren, miren, miren qué magistral. ¡Hay brillitos! hay. ¡Miren es Ah, esa eh, esa es una compañera de clase. Y qué hace viviendo en tu otra casa. Eh, no, viene de visita nada más para limpiar y cosas así. no es tu compañera de clase, ¿no? Esto se Bueno, sí. Eh, pues esto aquí. Lo, lo llamo la pista de baile. No sé cómo bailar, pero, pero es la. ¡Y pista. la cama! La, la cocina, el comedor, eh, el baño. La cama. No hay. La cama es el suelo. El baño pues lo pueden hacer aquí al lado del arbolito. Cocina, pues hay que pedir a domicilio. Y no hay más. Bueno, quiero otra bueno, papi. Tengo. Voy a ¿No? buscar otra papi. Adiós. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Yo pagué mucho por ustedes. Venga para acá. Venga para acá. Ni siquiera pagaste, nos adoptaste, es mentiroso. Venga para acá, venga no, para acá. Ve. Los voy a llevar a un sitio que solamente es exclusivo para ustedes. Está muy guapo Ay, Venga, pero súbete, súbete a mi a mi, a mi cuello. Subo, me subo? Pero, pero. pero... ¡Ah, está que muy, se está ahogando tu hermana! Corre. Ay, está. Ahí está. No, a ver, vámonos en el vehículo Corre, corre, corre, corre Es que ¿Qué está? Pero, pero pesta Aquí huele horrible ¿Qué, qué, qué, qué se hizo ¿Eh? ya los pantalones? Ambos se hicieron Uki, lo siento Fuimos vi. ah, ambos Bueno, no importa Esa familia es otaku No nos luchamos Vamos Listo, vámonos Vamos, vamos. Es un lugar muy guapo Me dijeron de que lo iban a abrir Apenas no he visto Pero venga, vamos a verlo Venga, venga, venga, venga, venga. Uh, ah, está wow. muy guapo, a ver Miren. ¡Oh! Aquí pueden aprender el Avicidario y, y hay un pastel. Qué guapo. ¡Mira, papi! ¡Me está comiendo un pájaro! ¡Pero bájate! ¡Ay, bájate! ¡Ay, ay, ay ¡El pájaro me está comiendo! ¿Qué no ah. es un pájaro? Se dice pájaro. No, es pajalo. No, no, es un pájaro. Mira, pájaro, pajalo no. Pájaro Pájalo Pájalo Pájaro. Bueno, pájaro, Pajalo. pues Es un pájaro. Pájalo, pájaro. Es un pájaro, vale, miren, miren Qué guapo está esto No toquen nada No toquen nada, por Pero qué he dicho Que no toquen nada ah, Me lleva Pero No no toquen nada No toquen nada Se nos enoja, Eda Ay, eh. <ríe> <ríe> Perdón, perdón, perdón Perdóname, perdóname Ay, Papi, estas aguas termales están muy buenas ¡No a café? ¿Cuál es agua aguas termales? ¡Bájate de ahí, rabito. El Radito! ¡Bájate de ahí, que se va a enojar, se va a enojar! Me quedo No, no, no, yo me quedo aquí, yo me quedo aquí Perdón, es que son unos niños adoptados Recién los adopté y son muy traviesos ¿Qué? Señorita, ¿me das un número? Usted es muy bonito ¡Quítese! ¡Quítese! ¿Me quieres el uno! ¡Ah! Está bueno, está Está bueno, Edda, ya me lo llevo ¡Oh, qué guapo, qué bonito! ¿Dónde ah, que, que, que, que si no se comportan nos tenemos que ir... Eh, eh, bueno... compórtense, niños. Oh, ¡El pues. robo! ¡Pero no se roben las cosas! ¡Ay, Eda! ¡Dios! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos ya para la casa! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! ¡Ya no aguanto! Vámonos, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Ya no va para la casa! ¡Ya no va para la casa! ¡Aparte no. huelen mucho otaku! ¡Aquí me encuentro un otaku! Oh, qué bonito gato, qué bonito, pero no Nos vamos ya para la casa, ¿Eh? vámonos, vámonos ya papi, papi, me cogí una banana, me una banana Hija de agarrar la banana. banana, vámonos ya banana. Suas, banana. suas en el vehículo, suas en el vehículo, vámonos para la casa Banana, banana, subo, pero, <risa> pero, pero este niño Ay, no, Ahora me ya. bajo pero... Ahora me subo Ya está, vámonos Ahora me bajo pero... Banana, banana <risa> Dios, dime ¿Por qué? ¿Por qué entre todas las cosas tuve que, que, que adoptar un niño? Hubiera adoptado la mascota Pensaba que era un niño y e iba a ser una mascota Bueno, vámonos para acá O una banana Las ah, bananas son bonitas Aquí tenemos que nadar Vamos corran. Corran. No, no, no, no No, Que se me ahogan, que se me ahogan no, no, No, no, no, no Que se me ahogan los niños, se me ahogan el otro, venga, venga, ese para acá. Oh, oh, oh, oh. Vale, vale. Vamos, ya llegamos a casita, métase en ya. A ver, ahora sí, niños <tose> se portaron muy mal. Bájese los pantalones que le voy a dar correa. No, no <tose> quiero jugar con mi banana. Ya alguien ¿Banana? en casa, ¿Banana? eh. Allá en casa, uh, buenas, paso ¿sabes? con permiso. Ya arreglamos luego, eh. Sí, buenas, puedes seguir, eh. Oh. Kenai. Buenas. No, no, no, no, no. Con este traje no soy Kenai. Soy ¿Qué? el detective Kenai. Pero, pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó detective Kenai? Bueno, he visto y he escuchado de muchos vecinos por aquí de la zona de que anda maltratando aquí a sus hijos. No, pero si, si no lo he maltratado, cierto niño, cierto que no lo he maltratado. Me dio una banana no robada. Nos ha Me estaba cortando a mí. ¿Qué? ¿Y no nos la ha dañado? Manate. Banana, banana no, no, no, <tutada> Esto no puede ser No digas nada, no digas no nada ser, Somos esto una familia no perfecta ser. Y nos perfecta. iba a pegar con un cinturón, con clavos ¿Qué, ¿Qué, qué, ¿Qué calle? No, no digas nada Agarra <coughs> Le quiere pegar a los hijos no. <coughs> Les grita por la calle Le deja robarse bananas tiene En el río No, no, no, mentira No, no, no, no ha hecho eso Niños, niños Vénganse conmigo Ya voy a llamar a la patruña No, por favor Quédense conmigo no No, no Por favor